Bienvenidos a mi canal una vez más y si no me conoces. Ahí, ahí. tienes su Instagram. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues como ya veis en el título. House -tour. Eh, número 2. <risa> en un año. <risa> dos. Bien, nos hemos mudado a otra ciudad. Ya no estamos viviendo en Barcelona. Ahora estamos solamente viviendo Joel, Luna y yo. Y los tres formando una familia felices. Viva la vida maravillosa. No, bueno, bueno, vengo del presente, futuro, como lo quieras llamar. Venía a disculparme porque la calidad de sonido que vas a ver futuramente. <risa> bueno, solo en la intro. Es un poco pésima debido a que estoy utilizando el micrófono mal. He estado hablándole a esta parte todo el rato y nos escucha como se debería de escuchar. Así que venía a disculparme por eso porque vais a notar un poco la diferencia del sonido. Y de paso agradecer públicamente a Avermedia por darnos tanto a Joel como a mí estos micrófonos. Nos ha dado uno a cada uno y para mí eso es algo muy importante puesto que yo soy una persona que siempre quiere mejorar lo que hace. Y para mí un micrófono es mejorar la calidad de mis vídeos. Así que estoy muy, muy, muy contenta. Es un micrófono precioso que sirve tanto para Twitch, YouTube, para todo lo que quieras. De hecho, aquí detrás tiene algo que me gusta un montón que es para conectar el cable de los auriculares. Este vas escuchando mientras hablas, cosa que a mí me flipa desde siempre. En la descripción os dejo un link por pues, si os interesa ver las características o lo que sea. Ahí lo Tenéis. Así que mil gracias de parte de Joel y mía a Vermedia. Por cierto, la intro dura como 2-3 minutos. Por favor, pido que no la saltéis, puesto que vamos a decir algo muy importante, como es el tema de la privacidad en nuestra casa. Así que eso, yo aviso por si las moscas. Vale, por otro lado, una pequeña explicación del por qué nos hemos mudado tan prontito. Básicamente, la convivencia estaba horriblemente mal, así que decidimos tomar nuestro camino aparte y aquí estamos. Nosotros la convivencia la llevamos genial, simplemente pues yo creo que personalmente yo no valgo para convivir con nadie que no sea él <ríe> y formar mi vida con una persona que no sea él. Y Luna. Y ahora una cosa súper, pero súper, súper, súper, súper importante Es el tema de la privacidad Esta casa es una casa de campo, ¿vale? Estamos, por cierto, que no lo hemos dicho, os vais a enterar ahora Estamos viviendo en las afueras de... Alicante Perfecto, nos hemos vuelto a nuestras tierras Nos hemos venido aquí por tranquilidad Nos hemos venido a un sitio <coughs> Quería decir que aquí todas las casas son iguales por dentro Incluso a lo mejor reconocéis la nuestra por fuera Y nos gustaría, por favor, que quede aquí dicho en el vídeo Persona que venga a casa a tocarnos el timbre Para nosotros es una falta de respeto Si para ti no lo es yo, mira, no lo respeto ni lo entiendo, pero bueno, pues tú verás. Pero para nosotros sí que es una falta de respeto y pedimos, por favor, privacidad, tranquilidad. Al fin y al cabo es nuestra casa. Hacemos nuestra vida, no es una casa en la que estamos de vacaciones, es donde vivimos. Pedimos esa privacidad. Simplemente no vengáis porque ya ha venido gente, las cosas han acabado muy mal y no queremos que vuelva a pasar. Así a ver, que... no muy mal de violencia. No, claro, no nos hemos pegado, claro. Así que, para el que no lo sepa, siempre hago publicaciones en... Bueno, siempre no, cuando me da. Y como son likes infinitos, pues... La persona que más likes da Se lleva un surf. Son los tres, pero en el house tour le he querido hacer especial y son cinco Bueno, la publicación tiene 1.123.938 likes En el número uno con... 65.202 Gerda Medina con el número 2 Con 63.300 Ángela la 3205 con el número 3 56.948 Silvia sí, con el número 4 55.929 Rocío Carretero y con el número 5 51.679 Ariadna Barbaja Rubira. Así que un saludo para vosotras este vídeo va por vosotras. Y porque y... vuestro dedo se recupere. Eh, sí, dedo. porque dar ahí 65 mil likes. Tiene mucha tela. Queda una explicación súper breve de que lo que ah, intento video, no puedo. Queda una explicación súper de que lo que vais a ver a continuación es el house tour, tal cual nos encontramos la casa vacía sin nada. Voy a hacer vídeos poco a poco de haciéndonos, y creándonos qué en la casa. Habitaciones por habitaciones exclusivas. Y al final acabaré con un house tour general ya reformado. Así que, sin más Dilatación, esperamos que os haya gustado. Que os guste, ¿o no la Bueno, pues comenzamos con el house. Tour. <risa> Encontramos un terreno que nos a entrar. Esta era la puerta principal, ¿vale? Y tenemos aquí la entrada. Un pues, terreno. No Pero pasa muy bien. Es bastante amplio para hacer un jardín. Ya conocéis ¿eh? quizás sea el segundo jardín que hago en el canal de momento tiene piedras pero me gustaría arreglarlo así que pues esta será una de las partes que obviamente voy a modificar esta zona ya estaba lo que es el de cesto y todo eso Esto que sí que lo hemos puesto nosotros si os acordáis que esto estaba en Barcelona también estáis las cuatro sillas ya está continuamos esta es la entrada y aquí he puesto los pedidos que también estaban en Barcelona que a lo mejor no habéis visto ese vídeo pero os recomiendo que lo veáis para claro, saber ve la cuestión ¡Oh, no! Esto es mm. un cartelito que me regaló Bueno, nos regaló sí. mi hermana Y bueno, pues esta en realidad sería lo que es la entrada Esta plantita ya estaba todo Ya estaban pues, las cajas y la mesa que también estaba en el jardín de Barcelona Pues nada, no, aquí tenemos un mini balconcito Que me gustaría ponerle luces bueno, Todo esto ya lo veréis Continuamos con esta mosquitera, la hemos puesto obviamente es de velcro el Porque es que madre mía, las moscas y las mosquitos Y aquí tenemos un perrito también Este perrito cada vez que abrimos la puerta Cerramos la puerta Cerramos uno de los testillos Aquí tenemos pues eh, lo de luces, es lo de una casa Aquí pues colgamos los arneses Es para colgar las llaves, pero yo compré esto Que es como una pizarrita bueno, Obviamente, gel desinfectante chicos, que nunca se os olvide, es muy importante Este texto, quiero hacer uno nuevo, ¿vale? Pero con letras chulas, ¿vale? Me han nunca he estado para conseguir los sueños Bueno, pues como veis, es un llave y un carteo es Bufa, aquí está la alarma para que no nos roben cámara. Aquí tenemos pues las luces Pues qué que madre mía, es lo típico Más frío, chiquilla, que se nos tan Bueno, aquí tenemos la mesa Que es una mesa extensible que aún no hemos desplegado vale. Hay una cosa aquí que me pone muy nerviosa Y no, no es mi novio Es que en una casa Hay muchos colores diferentes Como por ejemplo El sofá gris-marrón Con esta mesa Marrón anaranjado, este mueble, este otro mueble, con un mueble verde y amarillo blanquinoso, me pone maravilloso. ¿Qué va a hacer Lara? Correcto. Aquí está el sofá que ya venía con la casa. Bueno, todo lo que estoy haciendo ya venía con la casa, pero no ya sido a tener porque no sabemos dónde meterlas y nos acaban de llegar. tenemos una ventana que da a la galería que ahora os voy a enseñar Vale, este lo meto. Aquí. Tenemos un mini pasajito, ¿vale? Cuando llevas la entrada, doblas. Y aquí hay un aseo que próximamente os enseñaré en este vídeo. Y aquí están las escaleras que bajan al sútano. que también os lo enseño cuando tendréis de enseñaros esta parte. Vale, tenéis. Aquí tenéis... No, no, espera. A mi a mi izquierda tenéis... me enfoca. <risa> Esas son las escaleras, ¿vale? Esta es la cocina. La verdad es que es algo que me gusta. Es que se ve todo el rato. ¿El qué? ¿Toda la en... El... Yo te digo todo lo que hay, hay dos cajas de herramientas, es lo que parece... Son cajas de herramientas y si comprar una caja más grande para las herramientas. Aquí tenemos la cocina que es algo que me gusta mucho por los colores. El azul y blanco. Me encanta. No sé. Me gusta. Me gusta. Me encanta. Me gusta mucho. Me encanta. Me gusta. Me gusta. qué? Okay. Y la vitro. Nunca he tenido vitro y me encanta tener vitro. Y horno porque, claro, la otra casa no tenía ni vitro, ni horno, ni nevera. Ni nevadora, No tenía nada. Esta es la lavadora y Aquí está el cegadeo, el este. Esta nevera nos la trajeron hace unos días o sea que es una nevera nueva y este microondas también. Ahora os voy a enseñar el el aseo que he dicho de la entrada para que para finalizar la primera planta, pues es este de aquí. Más que nada sería para invitados porque nosotros tenemos otra vez. Pues aquí tenemos nada, un bater una ducha, un lavabo, un espejo. Un espejo, un ambientador, una estufa Es que vamos, pues un baño Cualquiera ahí, punto Ahora vamos a lo que probablemente en un futuro Sea mi parte favorita y la de Joel Yo creo que ya lo es Pero bueno, dejadme en los comentarios Qué pensáis que voy a hacer en el sótano Porque voy a hacer algo muy guay Algo que siempre he visto por internet y siempre he querido hacerlo En mi futura casa cuando pudiese tener la oportunidad de hacerlo Así que bajamos Hacia el sótano lo siento, chicos, el sótano no lo hemos vaciado porque es que aquí hay cosas que tienen que estar. Voy a pixelar lo que veréis ahora mismo al fondo mía. Pues no lo voy a pixelar porque Joel no me ha dejado. Lo que hay ahí detrás es el setup de Joel, ¿vale? El sótano como que tiene dos partes, ¿vale? Es esta de aquí, que es mi hijo de aquí. ¡Ay, qué pista No tengo frenado. esta Es una parte donde están pues, las cosas que habían antes en las habitaciones y tal. Todo esto le voy a dar uso para hacer algo... Y bueno, pues esto sería como un huequecito, luego aquí está todo lo demás del sótano, aquí hay cosas por pues, que hay que tirar, hay cosas para hacer en el sótano. Y bueno, pues aquí hay una mesa, Ya os digo son todo, pues cosas que vamos a usar. O, bueno, pues y entonces enfoca como lo que es ahí. Entonces eso es como una parte que separa esta parte de la otra. ¿Arco cuadrado? ¿Existen los arcos cuadrados? No. Bueno. bueno, pues es como algo que hacer sí okay. entonces como que hay otra parte que es el setup de Joel que no lo voy a enseñar porque eso ya se encarga en el house tour definitivo obviamente ya lo podré enseñar pero de momento pues no tenemos el de un perrito guapo perrita perrita perrita, perrita. Uh, sí pues se engancha sí bueno, pues este es el sitio que será de los primeros vídeos que veáis de cambiando tal, modificando hay creando tal en la casa. Pues esto yo creo que será de lo primero que haga porque ya tomo casi todo y tengo muchísimas ganas de montarlo, así que lo veréis próximamente en el canal. Continuamos para arriba y estas escaleras pues ya llegan a lo que es el comedor. Vale, estoy en lo que separa la cocina del comedor. Pues venid, tengo que cerrar porque esta habitación... Esta habitación que acabo de cerrar es la habitación de Joel y, y mía Que pues aún en verdad solamente está el colchón, palets y poco más Entonces, bueno me canso eh? Bueno, pues esta Bueno, pues esta es la habitación Vale, pues Vale, pues esta puerta que acabo de cerrar Voy a poner un clip de cómo estaba antes Me grabé haciendo un tour de la habitación vacía De cómo nos encontramos cuando llegamos Así que os pongo el clip ya bueno, con estas pintas... No, nunca hagáis esto, por favor. Eh, lo peor de todo es que las dos son los pies derechos. Una, se te va con la clapatita y vamos a tener problemitas. Esta sería la habitación de matrimonio, puesto que tiene dos armarios encuadrados y, digamos, un armario cada uno. También tenemos aquí con forma de corpillo. Como ya habéis visto, así me venido. Tenemos al monte de enfrente Y me encanta porque es como súper, súper, súper tranquilo. Soy la data de prece que vamos a ver ahí, amor. Es que no tienes ni idea. Esta habitación os voy a meter otro clip. Este es el piso de los clips. Esta será mi habitación de trabajo. De momento no hay nada, solamente hay cajas de decoración y todo eso que aún pues no tiene hueco. Estoy esperando el escritorio, estoy esperando muebles, estoy esperando un montón de cosas. Realmente no tengo absolutamente nada. Al contrario tiene todo su setup, pues yo no tengo nada de trabajo. Bueno, realmente es el mismo día, pero en otro momento, porque esto estaba un poco lleno de cosas y las he quitado, ¿vale? Esta sería mi habitación de trabajo de la cual os estaba hablando. Con... Vale, ya. Bueno, pues eso sería aquí, como veis, hay un armario empotado, en, en el cual hay muchas cosas. Hay cajas de domésticos y sábanas también. Y aquí hay un balconcillo. Vistas al abastecido. ¿sí? Y abajo, pues, está el terreno. Y yo sé que en este balcónillo es donde Luna se va a quedar todo el ratito mientras yo esté trabajando. Bueno, pues aquí tenemos una ventana, que también le he puesto una, una mosquitera, obviously. Y nada más, o sea, el balcón una pared otra con una ventana otra con una ventana esto sería el habitación de trabajo este es el pasillo y entonces llegamos al baño bueno aquí la toma extra os voy a enseñar cómo está ahora mismo el baño bueno de hecho he quitado todo lo que había aquí para enseñaroslo bien tal cual está como nos lo encontramos cuando llegamos aquí tendríamos el váter con la escobilla que ya venía con la casa la ventanita el bidé el espejo que tiene aquí una aleja y no tiene bombillas, por cierto. Este sería el lavabo. Aquí tenemos la bañera con esta cortina. Aquí detrás de la puerta tendríamos el perchero. Así que este sería el baño. Continuamos con el house tour. Vale, pues una vez os he enseñado el baño, subimos las escaleras hacia el último piso. Donde encontréis una ventana que da a la terraza. Y ya estoy deseando salir. Bueno, esta es la parte de la terraza Esta es la parte de la terraza de arriba Aquí está la terraza Y ahí tenemos unos pedazos de listas Y el cielo graba el cielo, rollo Que se ve todo el cielo No hay edificios, no hay nada, es todo campo Y mola muchísimo Así que, vamos Y... Esta sería nuestra casita, tal cual nos la encontramos cuando llegamos. Bueno, como ya os he dicho en la intro, voy a hacer vídeos de cómo van cambiando las cosas de la casa, lo que voy a modificar, lo que voy a crear, lo que voy a hacer. Todo eso lo vais a ver grabado, editado y subido en el canal. Espero que le deis mucho apoyo porque a mí me encanta, ya sabéis hacer vídeos, esto, de decoración y todo. Espero que os haya gustado, que le deis mucho amor, que estéis con muchas ansias en los siguientes vídeos. Y os quiero un montón, nos vemos en el siguiente vídeo.